Hola, soy Alexis Ortiz, director del Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Dependencia encargada de gestionar la política de interinstitucionalización e internacionalización de la universidad, un proceso nuclear fundamental como eje articulador de las funciones misionales para contribuir a la formación integral de nuestros profesionales investigadores y creadores con impacto social y conciencia global para que puedan ejercer su profesión en cualquier lugar del mundo. Otra acción estratégica del SERI es facilitar la inmersión y la participación activa de la institución en la sociedad del conocimiento en el ámbito local, nacional e internacional. El SERI promueve una universidad distrital más local, es decir pensamiento global con acción local para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. En el SERI trabajamos con pasión y alegría por la reacreditación institucional, un compromiso por la excelencia. Gracias Universidad Distrital. ¡Sí se puede!